Como marca Chirinaca, y soy kunaimana, lup iwinaka, umiwinaka, piñas iwinaca, utjaraki, acá diputado Villarruel, acá creemos toqueta anual y parla tapata, acullico toqueta. Bueno, tenemos invitados en esta mañana para poder hablar a propósito de este tema. Está con nosotros nuestro hermano Humberto Claros. Él es eh, dirigente nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia con quien vamos a abordar este tema. Eh, un diputado de Creemos prácticamente eh, se ha referido con esas palabras que han escuchado al acullico que es parte de nuestra cultura. Hermano Humberto, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Gracias por atendernos como siempre. Muy buenos días. Muy buenos días, eh, estimado Williams, un saludo cordial a tu programa y a donde llegue a todo eh, el resto del país y el mundo. ¿no? Humberto, has podido escuchar las declaraciones de este diputado, eh, Caleb Villarroel, refiriéndose a, a Cullicu, eh, que es parte de nuestra cultura. Ustedes como Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia ya se han pronunciado al respecto. Quisiéramos conocer, por favor, eh, cuál es su criterio a propósito de estas aseveraciones de un diputado de la oposición. Sí, bueno, en efecto, sí, ayer estuvimos hablando ya con el compañero Omar Ramírez, que es también de las Yungas de la Paz, de la COPECAI. Y consiguientemente la cesut se ve también, el tema de la hoja de coca es un tema inherente a, a una de nuestras comisiones y evidentemente a nuestra historia también. ¿no? Es, este no es un tema solamente de los productores de coca o de la cesut se ve, sino un asunto ya universal en el país, un asunto de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Por cuanto eh, el tipo penal más o menos que se está fijando, si bien, la cámara de diputados o el legislativo lo va a procesar por el tema a través de la comisión ética porque es un tema más más administrativo digamos por la vía penal penal corresponde por las tipificaciones que estaba analizando ayer que tiene que ver básicamente con incitación al racismo y a la discriminación por cuanto el tema de la hoja de coca además constitucionalizado desde el 2009 eh, corresponde nomás, es inherente nomás al movimiento indígena, originario del campesino. Y en esa razón eh, se, se, se va a hacer esta acusación a este sujeto que se anda fumando marihuana, me parece, y para encima está haciendo gala eh, desde aquella vez hasta hoy día de esta ignorancia que tiene este, este diputado, no ratificándose en lo que ha dicho. Eh, que no va a ser otra cosa que hacer una representación burda y absurda de lo que es eh, eh, la derecha boliviana. Creo que básicamente este diputado confirma en esencia eh, cómo es la derecha boliviana, una derecha boliviana que es racista, que odia, que es fascista, que odia a, a los indios, al movimiento indígena, en hacer eh, esta comparación y esta... Eh, dice apesta no el diputado, la hoja de coca, como apesta la maribana. Eh, solamente este diputado y todo su séquito de golpistas son los que apestan en el legislativo. ¿no? Humberto, eh, bueno, un poco hay que también yo creo analizar eh, la importancia que tiene, por ejemplo, el acullico eh, para nuestros pueblos indígenas, para nuestras organizaciones sociales. La hoja de coca eh, está siempre presente en distintas actividades que se realiza, ya sea en nuestras comunidades ahora mismo, por ejemplo, eh, en, el, en el mismo legislativo, en distintas actividades. Eh, ¿Cuál importante es el tema del aculico para nuestros pueblos indígenas, para nuestras organizaciones? La hoja de coca, en su sentido histórico, para el movimiento indígena, visionario campesino, representa todo lo que es la lucha. En nuestra historia, ¿no? Por un lado, eh, todo lo que es nuestra identidad. Por otro lado, la hoja de coca, evidentemente, es un factor económico eh, en este momento y desde tiempos históricos también de la colonia, ¿no? Eso está establecido de esta forma, ¿no? Y evidentemente, la hoja de coca también, es decir, en el ámbito ya social, en nuestra eh, realidad social, digamos, está presente. Y yo creo que. En todos los espacios cotidianos, no así de la vida del boliviano, la boliviana, ya no lo voy a decir del movimiento indígena originario, sino en general de, todo el, de todos los estratos sociales del pueblo boliviano, así estudiantes, eh, obreros, mineros, eh, gremiales, en todos los rincones del país Santa Cruz ostenta el primer lugar en Bolivia en el acullico de la hoja de coca. Por tanto, este es un diputado, además, ignorante, ¿no? que no sabe la realidad del contexto social boliviano en el uso de la hoja de coca. ¿no? Eh, eso dice, los datos que se tienen, es que Santa Cruz ocupa, además, el primer lugar en, eh, en Bolivia en lo que es el acullico. Solo falta saber, digamos, que los legisladores de la derecha también lo de ¿no? ese dato... No más solamente no suerte con Y solamente este diputado sería el que se fuma marihuana eh, para hacer este tipo de comparaciones y además ratificarse eh, eh, el día de ayer. Este diputado nadie lo conocía, entonces lo conoce por una razón básicamente eh, desagradable, ¿no? Y que básicamente que es un tipo que se dedica a hacer karaoke y a fumar marihuana. Y básicamente por, por estas por estupideces se lo conoce ahora este diputado, ¿no? Que no hace ningún aporte al legislativo, sino solamente por hacer este tipo de ridiculeces. ¿no? Eh, estimado Humberto, eh, en Bolivia tenemos el Día Nacional del Acullico. Existen ciertas eh, normativas, no solo de carácter nacional, también hay eh, incluso normativas de carácter internacional que reconocen a la hoja de la coca, reconocen el acullico. Son aspectos que sin duda es importante también señalar. Eh, obviamente ya existe un pronunciamiento, eh, ya hay molestia por parte de varias organizaciones ecocaleras, tanto eh, en los yungas, en, en Cochabamba y a nivel eh, nacional. Ustedes como CSUCB van a impulsar algún eh, proceso penal eh, o van a tomar algunas acciones a propósito de, este, eh, de esta situación? Sí, eh, se está analizando eso, el tipo penal ya, pero que es por incitación al odio, al racismo y este tipo de factores. Eh, eso ya se está viendo esta posibilidad con su compañero Omar Ramírez, que estén de la COFECA y que estén en la cesut Por ¿no? otro lado, es, es cierto que, eh, que reconoce nuestra hoja sagrada, pero también hay una ley que reemplaza la ley 1008, pero también está la Junta Internacional de Estupefacientes, la famosa JIFE, en el que Bolivia en el 2011-2013, no estoy muy seguro, se ha, a, a, primero se ha retirado, después ha retornado, pero que esta vez con una enmienda en el que esta Junta, en esta, en esta Convención Internacional, eh, la ONU le ha reconocido a la Cuyicu, eh, al boleo eh, de la hoja de coca. Es decir, no hay, un solamente, no hay un reconocimiento constitucional boliviano, sino que la misma ONU, a través de la Pipe le está reconociendo a Bolivia el derecho al picheo, al culico de la hoja de coca. Entonces, en ese contexto, en ese marco eh, legal, también seguramente la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, también... Se, va, se está viendo esta posibilidad ya de esta denuncia penal contra este diputado y evidentemente el legislativo también le va a iniciar otro proceso interno eh, ya en el marco eh, ético que tienen ellos. ¿no? Humberto Claros, eh, dirigente nacional de la CSUD eh, quiero agradecerle por su tiempo y compartir con nosotros, como siempre, su análisis y la posición que tiene la ASUSCV a propósito de este tema. Hermano, muchísimas gracias. Eh, sin duda, en otro momento vamos a continuar conversando. Ayakipan Gilata. Pachi Gilata, hermano Williams, Huacuti Machacanga, Hasta otro momento, hermano. Un saludo cordial. Waliki, Gilatasaja, Hechuaruto, a Parcigna Teracaniti, compartido a Ruskipto Eractana, acá lo atanukamaja, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Bolivia Marca satja Niau Arzuaye Harak, Kamsap Jesupanakaja, y acá diputado Kale Villaruel, acá creemos Uxato Petra, han Walajai Parlawachi, acuyo Tuxao, acá marihuana, Ukapach Tuxao, Sasao Paz, Sawyerakaja. Ucat camus está requisado, Organización de Naciones Unidas. Uxetos es un Bolivia marca san urtarequistuka Machinaca, marqueta tipo todavía más urtiguamauro. Día Nacional del Acúlico. Sanz ocupate Bolivia marque pachanuaka hasta Acultasita. Takpachak kunaimana urtistu elacana, durawu elacano wahikatasiraki como ha dicho diputada Juan, igual para el caspati, acullico toquetja, o catauquichaja, acá se sucede toquet, callantatan, si un ma proceso penal con la teja o paja, acá arsuna capampeja, quizá apatapa unisinaro, quizá chauiro, y además acá pueblos indígenas, organizaciones sociales tocan acá. O capachperquio acá que asamblea legislativa toquinsa, uniaquipatada aquí, o capachperquio callantatan, si un ma proceso penal. Acá diputado de creemos tocero, estamos atras con la más de queja, lo importante es que tengamos que decirlo. Chilipana campista ante allí, ansi está campi, Wilch está para hani